Lecciones de un curso de milagros con enseñanzas profundas de David Hofmeister. Continuamos hoy con la lección número 28. Por encima de todo quiero ver las cosas de otra manera. Hoy le estamos dando una aplicación realmente concreta a la idea de ayer. En estas sesiones de práctica vas a hacer una serie de compromisos definitivos que los cumplas o no en el futuro, no es algo que nos concierne ahora. Si al menos estás dispuesto a hacerlos ahora, habrás dado el primer paso en el proceso de cumplirlos, y todavía estamos en el principio. Tal vez te preguntes por qué es importante decir, por ejemplo, por encima de todo, quiero ver esta mesa de otra manera. De por sí, eso no es importante. Sin embargo, ¿qué existe de por sí? ¿Y qué significa de por sí? Ves a tu alrededor una legión de objetos separados, lo cual significa que en realidad no ves nada. O ves o no ves. Cuando hayas visto una sola cosa de otra manera, verás todas las demás cosas de otra manera también. La luz que veas en cualquiera de ellas será la misma luz que verás en todas ellas. Cuando dices, por encima de todo quiero ver esta mesa de otra manera, estás comprometiéndote a abandonar todas las ideas preconcebidas que tienes acerca de la mesa y a tener una mente receptiva con respecto a lo que esa mesa es y al propósito que tiene. No la estás definiendo en función del pasado. Estás preguntando qué es en vez de decírselo no estás constriñendo su significado a tu reducida experiencia con mesas ni estás limitando su propósito a tus insignificantes pensamientos personales nadie cuestiona lo que ya ha definido y el propósito de estos ejercicios es hacer preguntas y recibir respuestas al decir por encima de todo quiero ver esta mesa de otra manera, te estás comprometiendo a ver, mas no es este un compromiso exclusivo. Es un compromiso que es aplicable tanto a la mesa como a cualquier otra cosa. Podrías, de hecho, alcanzar la visión valiéndote solo de esa mesa si pudieses abandonar todas tus ideas acerca de ella y mirarla con una mente completamente receptiva. Tiene algo que mostrarte, algo bello, puro y de infinito valor, repleto de felicidad y esperanza. Oculto, tras todas las ideas que tienes acerca de ella, se encuentra su verdadero propósito, el cual comparte con todo el Universo. Al usar la mesa como un sujeto para la aplicación de la idea de hoy, estás en realidad pidiendo ver cuál es el propósito del Universo. Y con cada objeto que uses en tus sesiones de práctica, estarás haciendo esa misma petición, y estarás comprometiéndote con cada uno de ellos a dejar que su propósito te sea revelado, en lugar de imponerles tú, tu propio juicio. Hoy llevaremos a cabo seis sesiones de práctica de dos minutos cada una, en las que primero debes repetir la idea de hoy y luego aplicarlas a cualquier cosa que veas a tu alrededor no solo debes escoger los objetos al azar, sino que al aplicarles la idea de hoy, debes ser igualmente sincero con todos ellos, intentando reconocer de esta manera la idéntica contribución que cada uno de ellos le presta a tu visión. Como de costumbre, las aplicaciones deben incluir el nombre del objeto en el que tu mirada se pose. Y debes mantener tus ojos sobre él mientras dices, por encima de todo quiero ver este o esta de otra manera. Cada aplicación debe hacerse muy despacio y tan a conciencia como sea posible. No hay prisa. Y David nos dice, hoy nos estamos comprometiendo con la visión, con la visión de Cristo, con la luz, con el verdadero ver. Ver en la mente, no con los ojos del cuerpo, lo cual no es ver en lo absoluto. Y la lección de hoy se centra en utilizar una mesa, una mesa como entrada al reino de los cielos interior. Una mesa, un objeto familiar que solo es familiar a causa del pasado. Y si vamos a abrirnos a la visión de Cristo, a la presencia Yo Soy, la cual es anterior al tiempo, el yo soy de, antes de que Abraham existiera, yo soy. Para sumergirnos en esa experiencia interior, primero tenemos que permitir que todas las definiciones desaparezcan. Es como abrir nuestra mente a, ¿qué es esta mesa? ¿Para qué es esta mesa? Y en silencio esperamos a que se nos revele la visión para adquirir visión desde esta mesa permitiendo que se supriman todas las ideas. Todas las ideas que nunca estuvieron ahí. Ideas como alto, y ancho, longitud, textura, material, color, forma, y por supuesto, las palabras. Dejamos ir la palabra mesa, dejamos ir las descripciones, dejamos ir todos los recuerdos de mesas. No es que la mesa sea especial, es porque nuestro propósito es dejar ir todos los recuerdos, todas las definiciones y descriptores de todo. Abrimos nuestra mente a esta profunda idea, y que si nada existe en sí y por sí mismo, ¿Y qué pasa si no hay existencia de objetos? ¿Y qué si es imposible definir un objeto? Porque todo es entero. Todo está completo. Todo es uno. ¿Y qué si hemos estado anhelando contemplar el perdón? y la percepción unificada y el campo cuántico en lugar de estas percepciones erróneas de objetos de un sujeto que ve objetos diferentes al sujeto. Estamos orando por una manera fundamentalmente diferente de verlo todo de otra manera. No solo una persona, un sitio, o una situación, sino todo. Por encima de todo, quiero ver las cosas de otra manera. Y eso quiere decir todas las cosas. Sentimos que no tenemos ni idea y nos sentimos cuidados. Nos sentimos seguros e indefinidos. Nos sentimos guiados y dirigidos e indiferentes a las imágenes del mundo. Pedimos de corazón que se nos enseñe lo que es la verdad. Pedimos ver Ver realmente, de verdad. Esa es nuestra prioridad el día de hoy. Querer ver. Ver las cosas de otra manera. Y así, descansamos con este único y claro deseo. Por encima de todo, quiero ver las cosas de otra manera.